Muchas gracias, amado ¿Sí? Yerjan, amables Señor. televidentes. Miren, yo quiero simplemente darle unos, unos consejitos y creo que si yo pudiera, y se lo voy a decir personalmente, pudieran organizar en el ayuntamiento la Comisión, de la comisión eh, Evaluadora o de Control, de lo del empleo en, en la administración pública, que es el artículo 16, sin mal no recuerdo, de la ley 4108. Esta deberá estar conformada de tres partes. Un representante de la administración pública en esta zona, un representante de la administración del ayuntamiento, y un representante de los trabajadores o un trabajador interesado para que puedan canalizar, porque ciertamente que esto que pasó en la capital es un tanto de, de, de, triste, ¿verdad? No debiera, teniendo nosotros, las normas necesarias para aplicarse a los casos que se dan en las distintas instituciones cuando se desvinculan. Esto procura que todo desvinculado, que no haya sido por causa justificada la desvinculación, porque pierde todos sus derechos prácticamente no así lo de los adquiridos que son como el tema de la, de la proporción de Navidad, pero sí debe existir una relación clara de relaciones humanas, pero sobre todo de relaciones humanas en el trabajo, porque no puede ser un matadero en todas las instituciones está pasando eso, que la desvinculación y la generación de presión que hay para, que lo, para sustitución, políticamente hablando, genera estas dificultades, pero entonces estamos violentando el orden jurídico que establece la relación del Estado y los empleados y los empleados con el Estado. No debiera estar pasando lo que está pasando. Y eso dicta mucho de la gestión que actualmente es la gestión del cambio. Entonces mi consejo, que esas comisiones funcionen, que los incumbentes o los directores o los responsables de la administración en los distintos estamentos puedan tener una relación clara de los costos que representan esos pasivos laborales cuando usted despide o desvincula y no tiene justificación. Como se da sin justificación... No le entregan y le violentan sus derechos y violentan los derechos fundamentales, no le entregan la carta de, de desvinculación, no le pagan los salarios porque lo desvinculan primero del, de la nómina y no, del, y no del trabajo, lo dejan trabajando. Son muchas las cosas que se van a encontrar la dificultad y el ataque y por ende de nosotros que conocemos la ley y que aspiramos, no obstante haya tenido una desvinculación producto del cambio de gobierno, lo que procura en el fondo la norma es que no se produzca cada vez que hay un cambio la desvinculación cuando hay individuos que han adquirido unas experiencias que debe aprovecharle el actual. Y haya estabilidad en la familia de estas personas que muchas veces han tenido que tomar un préstamo, pero... Tienen su trabajo normal y de un momento lo desvinculan y lo dejan en la calle. Entonces tampoco le dan las prestaciones, eso es grave. Y nadie se puede poner, al contrario, que esto sirva de alerta y atención, tanto para empleados, para desvinculados, como los que están ejerciendo hoy la posición de administrar. Quise decir eso para orientar. Miren, cinco años hace que falleció el ex rector de la UAS siempre re bien recordado por nosotros un gran hombre, un académico recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace ya cinco años de su fallecimiento donde uno de los controladores del transporte en la República Dominicana por un pleito con un aspirante a diputado del PRM casualmente se enfrascaron una discusión y saliendo, no terminó solamente en el manoteo que hubo en el restaurante, sino que Blas Peralta disparara desde su vehículo al otro vehículo con la intención parece ser porque el diputado que había discutido se lo llevó Febrillé en la yipeta. Y finalmente quien termina muerto es Febrillé. Qué pena de estos que pretenden ser electos o que están en la política y se enfrascan en unas situaciones. Y eso pasó hace cinco años. Por otro orden, yo he sido un crítico directo de la actual situación que se está propagando como pólvora. Las alzas en todos los sentidos. Pareciera que hay un descontrol y sabemos que esto no depende muy directamente del gobierno en principio. Porque hay factores externos que nos presionan. Hay factores externos que generan estas dificultades. Pero hay algo interesante que comentó ya Yayán fuera de cámara. estas es alzas no se está viendo el repudio porque solamente con 1.5 centavos, centavos no pesos, que se haya iniciado en Chile el aumento del transporte y casi se prende Chile. ¿Lo recuerdan? Argentina. ¿Mm? Muestra muchísima de aumento de gasolina. Y esos pueblos, bueno, el propio, el propio Haití. Una de las revueltas de Haití más fuertes fue en la, el aumento de la gasolina en Haití. Pero si sí el Estado tiene leyes... El control del comercio, aunque tengamos liberalismo y aunque tengamos libertad comercial, el Estado tiene incidencia en esto. Y aquí hay sectores, señores, que nadie lo controla, parece ser. Y lo que aspiro es que llamar la atención al presidente que no se deje arropar de esos sectores que solamente miden sus intereses. Y no le importa al pueblo, no le importa la sociedad. Entonces, si bien es cierto que hay factores externos al gobierno que no se le puede cargar todo, pero el pueblo, por condición de administrado, aspira a que el gobierno tenga la astucia y la interesa de que los, las instituciones creadas para este tipo de situaciones se pongan a funcionar. Y hay algo que a mí me ha pasado en estos últimos días. Yo quisiera saber si ustedes han tenido problemas con el servicio celular de Claro. Sí. Hubo un apagón y nadie dijo nada. El antes de ayer. Un apagón que me dio grima al punto que no se registraba que yo tuviera un chip dentro de mi celular. Uh -huh. Solamente daba señal de la batería el celular. Yo pensaba incluso que era el mío que tenía problemas. Lo sa saqué el chip y lo puse. Lo mismo hice yo, Yayan. Yo pensaba que era... Lo mismo hice yo. ¿Y? ¿Sí? Y lo que hice fue que cuando pude comunicarme, pensé, cuidado si es a mí que me están haciendo un sabotaje, o me están hackeando el celular. Y llamé a mi mamá y de todo, y le dije, si llaman por ahí algún atrevido, yo estoy bien, gracias. No, no, está bien, entonces yo le expliqué, luego me comunico con Claro, me dan la respuesta de que ellos estaban bregando con una avería. Pero es constante que yo tenga apagones. O falta de navegación, teniendo tantos documentos, tantas transacciones documentales, transacciones documentales, no de dinero, envío de documentos, y me falta a mi trabajo. Y lo que me han dicho es que no pueden tomarme la queja hasta que esté la vería. He llamado a Indotel porque quiero probar la efectividad de la vigilancia del Estado en la defensa del consumidor. Estamos desprovistos de esto, de defensa. Nos están robando y misericordemente porque mientras tú no tienes el servicio uno, dos, cuatro días, tú pagas igualito la factura. Eso es un abuso de claro y de indotel, una irresponsabilidad del Estado que se hace cómplice porque me pedían un reclamo previo en la compañía que me da el servicio y solamente dije coño a dónde voy a ir bueno entonces ¿Y el hotel, qué es eso nosotros ¿Cómo que el hotel? qué es eso el y me disculpan la, la palabra el coño que digo dominicano de la pero como ya está avalado Bien. por la Real Academia Ajá, son, sí, expresiones, claro, claro, son, claro, son expresiones claro, claro. son expresiones ya lo hace claro. todo el coño. Claro. son expresiones de Ay, momento como este coño ¿Quién es que nos va a defender Vamos en este país Para que nosotros raindas. podamos tener vida El Cristo Redentor Vámonos.